Estás entrando a Larquemo Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack investigador Larquemo Hola, ¿cómo están? Buenas noches Estoy aquí tratando de poner un teléfono ¿cómo están? bienvenidos ahí está, ya no se va a mover ya le moví como soy güey ahí está hola hola Angarcero, un abrazo a Santi Acá más, gracias por todo. Abrazos a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Ya te gracias. Oscar, Joel, Adramelech, Batori, a Oscar Magaña, a Juan Molina, a Kevin Saldaño, a Lisette Martínez, a Beatriz Jiménez. Gracias. Alex H, Elena de Troya. ¿Cómo estás, Elena de Troya? Bienvenida. Elena de Troya ya la estamos viendo ahí en pantalla. Y Monse, Monse, que nos está viendo desde Guadalajara, también le mandamos un abrazote. Se las presento. Ella es Monse. Ahí la pueden ver, Monse. Admírenla antes de que iniciemos la transmisión. Ahí está Monse. Este No tiene novio. De hecho, quiere un novio. Anda en busca. Digo, les paso el dato. Les paso el dato porque pues a lo mejor alguien por ahí está buscando también novia, no tiene novia. Y no lo sé, digo, puede suceder. Cualquier, cualquier cosa puede suceder. Que actúe Monse en lugar de Melissa. Monse, te, te invito a la transmisión. ¿Te parecería que si te mando el link, entras a la transmisión por un, un ratito, unos 20 minutos nada más, Monse? ¿Cómo ves? Invitamos a Monse. Este, este comentario es de lo mejor eh, Pedro 123 un abrazo Francis allá en, en Twitch gente de Twitch de TikTok de Twitter de Instagram de Facebook y de YouTube bienvenidos buenas noches Ariel Monsolvas dice te invito al monte o sea te invito a un, mon a un monte Monce de que hablas Ariel cómo que a un monte Salúdame, dice Teresa Estrada. Un abrazo, Teresita. ¿Cómo estás? Eh, hey, mijo, ¿aún robas fotos de quienes no están de acuerdo contigo? Dice Abacuyos. ¿Aún robo fotos de quien no esté de acuerdo conmigo? ¿Para qué quisiera las fotos de que no, que no, quisiera, que no esté de acuerdo conmigo? ¿Para qué quisiera esas fotos? Aquí desde Ox Yucatán. Un abrazo, Oscar Magaña. Gracias. Buenas noches, Ox. Mariana Rodríguez, hola, hola, buenas noches a todos. Mariana Rodríguez, ¿cómo estás? Morfo, Morfo, Kiri, ¿qué tal, Ox? Buenas noches allá en Facebook. A Jair Vázquez, allá en Instagram. A Malena22, también un abrazo. A Pati Cetina, también que se unió a la transmisión. Ana Anamin, Jazz. Ana Yas Jazz Enríquez. ¿Mm? Buenas noches, estoy comiendo una gomita por eso. Todavía no, no empezamos bien la transmisión, estoy esperando a que entre más gente eh, Pero tenemos noticias importantes el día de hoy Noticias muy importantes, muy interesantes Más aparte, pues las cosas que vayamos encontrando en nuestro WhatsApp Bendiciones, Escarlata, un abrazo Buenas noches a Carlos, a Stacy, hola desde Guadalajara eh, Pati Cetina, buenas noches, ¿cómo estás Pati? Bienvenida Pati. He visto a Pati Cetina las últimas transmisiones que ha estado aquí. Entonces se las presento. Pati Cetina, ahí está. No tiene novio Pati Cetina. Está en búsqueda también de, de un novio. Es muy buena onda. Por si no la habían visto. Quizá alguien. Por ahí también esté buscando. Dice, te ves muy bien en TikTok. En Facebook se ve muy oscuro, dice Azul. ¿De verdad se ve muy oscuro en, en, en Facebook? Qué raro. Oigan, ¿ya vieron un TikTok del pirata de Culiacán que dice que no murió? No manches. Yo vi su cuerpo agujerado. Así que el pirata de Culiacán pasó a mejor vida. Saludos, Ox, desde Puebla, dice Julieta. Un abrazo, Julieta, allá en Instagram. Saludos, Antonio Espinosa. ¿Qué edad tiene Patti? Patti está jovencita. Yo busco una señora para hacer el... ¿Qué? Yo busco una señora para hacer el... Aquí no van a venir a hablar de mis doñitas. Por favor. Dice Patti Cetina, bien, bien. Ay, gracias. Ya tengo rato siguiéndote, pero siempre andaba por YouTube y no comentaba. Ya ven, Patti está ahí. Se las presento. Y bueno, Elena de Troya también está, está soltera. Elena de Troya, muy buena onda también. Es, ustedes no, no ponen atención, yo siempre estoy viendo el chat. Sé qué personas nos están viendo y demás, sé sus historias. Y pues por eso hoy estoy pues presentándoselas, porque si nadie se las presenta, no se atreven a hablarles. Entonces ahí está Elena de Troya. Es bien cool, Elena de Troya. Mira, ahí está. Soy bien cool, dice. Hola, ¿qué tal? Linda noche. Saludos, Santiago Olmedo. Alicia, pues ya estamos bastantitos en todas las redes sociales. Tenemos 10, 10 lugares en donde estamos transmitiendo. En, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Twitch, en tres canales de YouTube y en tres páginas de Facebook. 10 lugares a donde estamos transmitiendo. En vivo y en directo es la nueva etapa, la nueva etapa de Oxlack, del podcast Oxlack, de la transmisión Oxlack. Ya ustedes conocieron una primera etapa en donde hacíamos moco, donde estaba con una compañera, pero todo eso ha terminado y, a, y da, hemos dado paso a esto, a un ser nuevo, a una, a una calidad mejor a poder transmitir a, a ocho lugares eh, momentáneamente o al mismo tiempo. Entonces esta es la nueva, la nueva, la nueva, la nueva eh, etapa del podcast Oxlack. ¿Cómo es la nueva etapa del podcast Oxlack, Pues eh, les tengo una sorpresota. Y es que el día de hoy me escribió nuestro amigo Dross, Dross hoy me escribió y me dijo, Oxlack, estoy, eh, estoy libre para que hagamos la entrevista. Entonces, el día de hoy, muy temprano en México, ya tardecita en, en Argentina, realizamos la entrevista con Dross. Tuvimos el podcast Oxlack con Dross. Eh, solamente que tengo que decirles que, pues como mis patrones me mantienen, solamente lo pueden ver en Patreon, esa entrevista con Dross, así que eh, estuvo muy buena, hice todas las preguntas que pensé pudieran hacer ustedes, hice preguntas de las que yo ya tengo eh, pensadas para todas las personas, me sorprendieron muchas, muchas de las preguntas que le hice a Dross, no... Es bien importante el tema de, de la transmisión con Dross porque Dross no le da entrevistas a nadie en realidad. Y es lo que yo le pregunté a Dross. Le dije, oye, no das entrevistas, ¿verdad? Y me dijo, no me gusta, soy muy introvertido y pues esto lo hago porque somos amigos. Y fíjense que yo ya le había pedido una entrevista en dos, do, en dos ocasiones en lo que va del año y pues no se había podido dar. Y el día de hoy me sorprendió, mandándome un mensaje diciendo, tengo tiempo, vamos a hacer la entrevista. Y pues eh, resultó muy buena, eh, no estaba preparado para el momento, de hecho andaba en la calle, pero llegué pronto y bueno, me pude conectar e hicimos esa entrevista con el buen Dross Rozang. Estuvo muy buena, me, me dijo muchas cosas interesantes de, de su vida, de su trayectoria, de lo que piensa, de lo que hace... Entonces fue una entrevista muy completa porque además ya saben que yo me extiendo en las entrevistas y me extendí más de una hora, así que le robamos más de una hora a Dross para una entrevista y eso es maravilloso. Creo que estuvo muy contento, se la pasó muy, muy cómodo, eh, las preguntas dieron para platicar bastante. Obviamente siempre faltará tiempo y espero que les guste. Espero que les guste esa entrevista con Dross, que la pueden ver ya en Patreon por el momento por el momento en exclusiva es para Patreon yo creo que después de un mes este, ya veremos si la, si la pasamos por aquí porque pues obviamente quiero que todos la disfruten, pero primero pues primero va eh, mis patrones ahí en Patreon así que ellos ya tienen la exclusiva desde el día de hoy, ya la han visto, ya la vieron o la estarán viendo algunos y después, yo creo que de un mes, vamos a, a sacar la entrevista ya para, para todos en, en YouTube. Así que no se preocupen, porque tengo muchos mensajes ahí de odio <ríe> en mi YouTube. Eh, tengo mensajes de odios de que te, te hemos mantenido 14 años, te hemos matado el hambre y no, con eso nos pagas y cosas así horribles que me escriben. Tranquilos, viejos, tranquilo, no sean mala onda. No ven que me quitó Kiko TV, me quitó el, el YouNow de donde generaba los ingresos y pues a muy amablemente muchos de ustedes me quisieron apoyar en Patreon, por eso es. Pero durante 14 años el contenido, todo mi contenido había sido completamente gratuito. Yo lo hago con mucho, con mucho gusto, obviamente generaba ingresos. Ustedes saben que se generan ingresos de esos contenidos, pero yo no pedí generar ingresos. Es lo que hablamos también un poco con Dross, porque por muchos años, tanto Dross como yo, como los youtubers de primera generación, hicimos esto por muchos años sin generar ni un solo peso. Y cuando seguimos generándolo, pues ya no fue nuestra culpa que nos pagaran. Y eso fue maravilloso para poder establecernos y para poder seguir haciendo contenido todos los días, porque es completamente un trabajo, te, eh, te quita todo el tiempo del mundo, más que un trabajo normal, te quita mucho más tiempo para poder crear contenido para todas las redes sociales y los videos para YouTube, que no uno no basta a la semana, un video no basta para nada, entonces eh, ya es como hacerlos casi del diario, así que imagínense el, el trabajo que que es realizar un video de esos. O sea, investigador, no hagas caso, se meten a hacer eso porque están atacando por la política. ¿De qué hablas, Carvaz? Una vez me tocó jugar contra ti FIFA online y me emocioné, dice Dani Escobar. Eh, sí, supongo que, que me haya tocado, ¿me ganaste o gané? ¿Cómo estás Yo casi no me meto a jugar eh, FIFA. Eh, en línea es lo único que yo juego, FIFA. Entonces, cuando lo hago, pues, eh, algunos... Algunos les ha tocado jugar conmigo y pues ahí andamos dándonos gracias a Manuel Ornelas Vidal que nos mandó 10 pesotes de un super sticker, gracias, gracias. Eh, Laura Pérez dice, hola Oxlack, buenas noches, ¿cómo estás Laura Pérez? Blanca Estela, ¿no puedes abrir otro canal? Eh, no, Blanca Estela, ya abrí otra, otra cuenta en, en YouNow, sí lo hice. Y me la tumbaron en vivo. Estaba transmitiendo y me la tumbaron en vivo. Es decir, esos de YouNow, se las estoy guardando, se las estoy guardando. Voy a dejar pasar uno, o dos meses o hasta tres meses. Voy a ser, voy a ser una persona tranquila y respetuosa. Voy a dejar pasar dos o tres meses. Ellos me pidieron un mes. Yo les voy a dar dos o tres meses. Y en tres meses les vuelvo a escribir, les vuelvo, les vuelvo a decir. ¿Me van a regresar mi cuenta y mi dinero que tenía dentro de la, de la aplicación? Si me contestan positivamente, pues todo bien. Si me dicen no o no me contestan, vamos a realizar un ataque, un ataque que sí les va a arder, no solamente a Kiko TV, le va a arder a toda la plataforma de YouNow. Ya tengo planeado cómo vamos a hacer el ataque. Así que, yo, mientras tanto, soy respetuoso. Lo que me dijeron, que me esperara un mes, yo voy a esperar dos o tres meses. Y si no, viene la de nosotros. Viene la de nosotros porque no es justo que una plataforma sea de esa forma. Le va a doler a la plataforma. No le vamos a dar a Kiko TV, no. Le vamos a dar directamente a la plataforma donde más le duele. Donde más le duele. Yo me apunto a los screens, so, dice bri Power. YouNow tiene 3.9 de calificación en la Play Store. Está mal calificada como red social. Créeme que esa cosa nunca va a ser como YouTube o Twitch. Pues si tiene 3.9, el ataque va a ser a dejarlo a 2.5. Así, así de grueso va a ser el ataque invasivo completamente. Si ellos son injustos con, conmigo, bueno, pues nos vamos a preparar toda una semana para dar con todo y que esa puntuación de 3.9 baje a 2.5 se lo han ganado se lo han ganado, yo no soy malo ellos son los malos, pero no pero no entiendo, man, ¿qué te quitaron YouTube? O you know, you, know, you, know, you know, mi hermano ya no te voy a contar el chisme porque es bastante viejo a mi pareja y a mí you know nos robó más de 15 mil dólares ah, cabrón, dice Jimena a ver, vamos a poner aquí el mensaje de Jimena a mi pareja y a mí Yunao nos robó más de 15 mil dólares. Oye, Jimena, cuéntanos esa historia. 15 mil dólares te robaron, ¿no? Yo tengo menos de 15 mil dólares eh, metidos ahí en Yunao y que no me los quieren dar. Me quitaron mi cuenta y mi dinero que está ahí adentro no me lo, no me lo dieron, no me lo quieren dar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una injusticia. Eh, eso, oye, digo, si no, bien los chicos? Quiero decirle a Andrea que nos está viendo en esta transmisión, que fue una de las que comentó en mi publicación de que la entrevista con Dross estaba solamente para Patreon. Eh, Andrea, no te no te molestes, eh, va a estar disponible para todos los demás dentro de un mes aproximadamente, entonces si ¿sí van a poder ver la entrevista con Dross porque claramente es, es para todos, para toda la gente. Se los había prometido y se los cumplí. Yo sí, se los firmo y se los cumplo. Nadie ha entrevistado a Dross. Si se dan cuenta, los canales de entrevistas, los podcasts, los canales de terror, ni uno ha entrevistado a Dross. El día de hoy a nosotros nos dio la exclusiva. Y no andamos presumiendo como... Como un güey que conozco. Paola Sáenz nos mandó 5 dólares. Dice, mire un cachito de la entrevista. Es muy interesante la gran química de un INTJ, Ox, con un INTP, como Ángel David. El MBTI es el nuevo zodiaco. <risa> A ver, ¿qué es INTJ? Dice, es muy interesante la gran química de un INTJ. Según yo soy un INTJ. Y es un INTP. Y el MBTI, el MBTI es el nuevo zodiaco. O sea, no vengo un día, no vengo un día, ya todos conocen nuevas palabras en el internet, que es un INTJ. A ver, mire un cachito de la entrevista, es muy interesante la gran química de un integrante natural, totalitario, justo, como Oxlack. ¿Eh? con un individuo neutral, todopoderoso, como Ángel David Revilla, supongo, supongo que eso significa, él, él muy bien, te, él, él, él mueve muy bien el tinaco, ese nuevo zodíaco, yo creo que eso es lo que quiere decir, bueno, ya si alguien tiene alguna otra opción para lo que Paola Sáenz quiso decir en su en su super chat, por favor, háganmelo saber, porque yo no sé cómo es que te deben 15 mil dólares en YouNow. A mí no sobreviviente le deben a una chica aquí 15 mil dólares en YouNow, me está comentando aquí. A mí me duele, me duele, me, me deben menos, menos de 15 mil dólares, menos de 10 mil dólares, pero me deben. Y, y, y es dinero dinero mío, dinero que ustedes mismos depositaron ahí que se, se iba acumulando y que no saca no sé qué de, de YouNow y precisamente se los hice saber digo, está ese dinero ahí ¿por qué me lo van a retener? ¿o me lo van a quitar? ¿o se lo van a robar? ¿qué le van a hacer? y no, no, que, que iban a hablar y que me lo iban a regresar y es el día en que no me han contactado dice, ¿y cómo, cuando y como cuando Paula realizó el test de personalidades a Oxlack y a Dross, dice Dorima. Ox, ¿ya te molesta que Melissa ande de novia con el cubo? Bueno, ya leí la pregunta, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Dice, Ox, ¿ya no te molesta que Melissa ande de novia con el cubo? En una entrevista ambos dijeron que se gustan mucho, dice Normis. Eh, en un principio sí me sentí celoso, debo, debo de aceptarlo. Y seguramente Melissa y el cubo lo saben. Pero ahora que ya son novios o que se gustan y demás, eh, pues los dos son mis amigos. Entonces, pues, es, es su momento. Digo, están solteros, eh, se gustan. Eh, a mí lo único que, de, eso, de hecho, de eso de que sean novios o no, eso pues no, no me... No tengo nada que decir al respecto no Es su vida eh, son sus cosas yo solamente soy un amigo lo único que que no me molestó pero me incomodó es que simplemente se fuera teníamos pues las transmisiones y salíamos juntos en la, en la pantalla entonces independientemente de que tenga novio y que su novio sea el cubo o no, eh, pues supongo que podríamos haber seguido las transmisiones. Pero simplemente se fue y, y no dijo, Oxlack, gracias, eh, Oxlack, ya no voy a poder estar contigo, Oxlack, voy a hacer transmisiones ahora con el cubo, eh, espero me entiendas, ahora es mi, mi amor, ¿no? Y pues bueno, yo diría, sí, está bien. Pero no, no me dijo nada, eso es lo único que me hace sentir, mmm, pues, mal, ¿no? Un poco decepcionado, un poco, no traicionado, pero una sensación similar. Y, y que no me haya hablado bien y, de, y decirme, ya no voy a aparecer en las transmisiones, Oclac, pues eso es lo que no me dijo. Yo, y está de testigo mi teléfono, se los puedo presentar, le mandé un mensaje de, de hola y Melissa ya no me respondió. Entonces, de hecho, se lo mandé justo cuando salió ese video donde decían que se gustaban, el video del, del lado B del cubo donde se decían que se gustaban. Al otro día le mandé un mensaje de hola y ella ya no me contestó. Entonces, pues eso es feo, me hubiera dicho algo al menos, ¿no? Porque estábamos como en un proyecto y de hecho era un proyecto que teníamos juntos, ella me pidió que hiciéramos ese proyecto juntos porque éramos tres y se, se deshizo y quedamos los otros dos y platicamos y quedamos que entre los dos íbamos a hacer estas transmisiones de moco y demás y que se vaya simplemente sin decirme nada es la cosa que pues me hace sentir triste, decepcionado, mal y, y bueno, pero pues sí es si es por culpa del amor, pues debo de entenderlo, ¿no? Que, que el amor triunfe donde quiera que sea. Y pues ni modo, ya terminó esa etapa. Así así lo, lo me lo hizo ver al ya no contestarme, al no rendirme o decirme nada al respecto de lo que sucedería con Moco de las transmisiones que teníamos. Entonces es eso, pues ya, ya lo dije, Normis. Ahí está claramente, eh, dije la verdad. Dije completamente la verdad y es todo lo que tengo que decir de ella. Y bueno, no, no pretendo cambiarla por alguien más. La verdad, eh, tengo muchas amigas, afortunadamente, pero no estoy pensando en, en sustituirla para nada. Melisa, el tiempo que estuvo aquí fue siempre, Melisa tiene su espacio, tu, su personalidad, la apreciamos, la queremos... Y bueno, no pretendo sustituirla con otra persona. Todas las amigas que vean que vienen aquí a la transmisión, pues serán simplemente como invitadas, pero pues por el momento no pienso eh, cambiarla, ¿no? Ni mucho menos. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Eh, dice, LJBB, ¿qué miércoles dices? ¿Qué es LJBB? Ya porque hablan menos? O sea, la, la evolución del ser humano era poder comunicarse más, ¿no? Pero ahora veo que la comunicación es como, ya al rato van a ser puros ruiditos. Vamos a contestar esta llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Oxlack, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, ¿cómo te llamas? Yo soy el pastor Me Méndez. Te llamo desde Argentina para hacerte una oración para ti y para tus seguidores. El Pastor Meméndez. El Pastor Meméndez. Lo que te han hecho en Yunao y todo lo que te hace ese Quicote, no me está gustando, así que quiero que, que con esta oración eh, todo cambie. Para ayudarte, crean o no, no interesa, porque lo que interesa es la energía positiva. Así que, ¿estás de acuerdo? Pues mira, la verdad lo que me hace o me ha hecho Kiko TV me tiene sin cuidado, lo que me tiene mal es lo que Melissa me ha hecho bien entonces con esta oración que tú vas a repetir conmigo y cada seguidor que está viendo la transmisión desde su casa también la va a repetir vamos a lograr juntos que todo cambie A ¿Estás ver, de acuerdo mi querido Oxlax. de acuerdo Pastor Meméndez, ¿de qué iglesia es antes de que empiece? evangelista pero derechista evangelista derechista ¿de River o de okay. Boca? de River de River muy bien muy bien eh, a ver díganos la oración comencemos vas a repetir conmigo ¿verdad Fox? claro bien eh, quiero que cada seguidor en sus casas en sus dispositivos donde sea que estén también repitan comenzamos oh señor oh señor bendíceme bendíceme y bendice a mis seguidores y bendice a mis seguidores que por más que la mayoría sean pecadores y tengan la mente sucia, que por más que sean pecadores y tengan la mente sucia, también son tus hijos. También son tus hijos. Bríndales bienestar. Bríndales bienestar. Y si no recomiendan a cinco amigos los videos de Oxlats, y si no recomiendan a cinco amigos los videos de Oxlats, por las noches, al cerrar los ojos... Por las noches, al cerrar los ojos... Se les aparecerá... Se les aparecerá... Lucho el del Pucho. Amén. Lucho el del Pucho. Amén. Okay. Así sea, hermano mío. Así Gracias. sea, hermano mío. Yo quiero que tú tengas fe que sigas adelante. Tú sigue con lo tuyo y concéntrate en lo que haces, lo que has hecho desde hace años. Fuiste uno de los primeros youtubers latinoamericanos, así que que nadie venga aquí a querer pisotearte ni fuscarte, ¿ok? Muchas gracias, Señor Pastor Memelas. Bueno, este rezo, este rezo, cuando tú quieras, puedes repetirlo. Muchas gracias, ¿Sí? Señor. Que esté bien. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Adiós. Adiós. Ahí está, ya tuvimos una oración, muy bonita oración, por cierto. Eh, para, para que nos vaya bien Para que estemos contentos Es una nueva época, una nueva etapa Donde muchos de ustedes eh, es, Les gustan las transmisiones es, Nos las estamos llevando muy bien Así que ahora ya tenemos un pastor El pastor Memelas O padre Memelas O pueden decirle papá Memelas Y, y tenemos otro personaje más El pastor Memeloski es el jaguar no manches. Es triste lo que pasó con Elisa. Bueno, esa era la segunda. La primera noticia fue la de Dross Rothsang. Rotzang que nos dijo por qué se llama Dross Rotzang. Nos confesó por qué se llama Dross Rotzang. Imaginen eso. Nos contó sobre su infancia, algo que no había mencionado. Nos contó también sobre qué hace todos los días, cuál es su dinámica qué es lo que hace al levantarse, a qué hora se levanta y demás. Nos contó, nos contó entre otras cosas, sobre qué piensa que hay de, de, de, después de la, de la muerte, qué hay detrás después de la muerte. Sí, creo que sí lo dije bien. Eh, y nos habló de, de sus inicios, nos habló de sus, eh, de sus videos nos habló de muchas cosas, está muy padre la entrevista, gracias, Mauricio Carrera nos mandó 129 pesotes, una, rusa, una risa de lucho, porfa, claro que sí, claro que sí, Dije, dijimos que arriba de 100 pesotes iba a haber la risa de lucho, la risa de lucho, el pucho. Ahí está, Ahí está, por ese super chat de 129 pesotes. O sea, a mí se me hace macabro, se me hace muy macabro. Ayer, les voy a confesar, eh, cuando estábamos eh, escuchando su, su relato, él estaba como espantado. ¿Recuerdan? Que, que vio algo perturbador y que estaba espantado. Y cuando yo le dije algo, se empezó a reír y se empezó a reír de esta forma y me, me impresionó porque fue un cambio repentino de, de, de estado y, y ya no supe, se seguía riendo así, y ya no supe si eso era normal o no era normal, estuvo, estuvo de miedito, al final me dio miedito Lucho el del Pucho, nos dejó con algo, una sensación bien incómoda, por eso la oración del día de hoy, que si no comparten esto a cinco amigos, pues se les va a aparecer Lucho el del Pucho, en la noche, con esta risa, escúchenla nuevamente para los que no estuvieron ayer si no estuvieron ayer se lo perdieron, eh, se perdieron esa, esa platicada con Lucho del Pucho ese Lucho del Pucho sí se pasó de lanza ayer dice Sergio, Sergio Rosas y bueno, eh, la otra noticia que tenemos es sobre Devani, el caso de Devani pues hoy el día de hoy, hoy jueves, recuerden que todos los jueves como que hay información sobre eh, lo que está sucediendo con el caso de Devani y también con los otros casos, sin embargo, solamente se dio a conocer hoy en la mañanera eh, y por parte también de, de la fiscal sobre que la exhumación del cuerpo de Devani ya no se hizo estaba planeada para hacerse el día de ayer miércoles no se hizo ya la exhumación y ahora la van a posponer hasta el día 30 de junio el día de la exhumación del cuerpo de devani es 30 de junio está muy macabros los nuevos personajes del universo Slab. Pon la risa curseada de tercera vez curseada por tercera vez dice hola Sáenz, nos mandó cinco dólares pues claro que lo vamos a poner por tercera vez es una risa real, una risa real no, no, no estaba imitando nada, eh. estaba riéndose real, Lucho el del Pucho por eso es tan incómodo, ya tenemos un, un nuevo, nuevos personajes del universo, Lucho el del Pucho es uno de ellos el otro es eh, Don Condones, ¿no? Don Condones es el segundo eh, personaje de los, del universo Oslap y Lucho del Pucho y el, el Don Condones, sí, sí. Si sí, sí hay otro más, recuérdenme, porque creo que sí hay otro más, ¿no? Hay otro más, si, si me acuerdan, Don Condones, Lucho del Pucho y había alguien más, un nuevo personaje también. Eh, <risa> me perturba, esa risa se oye muy perversa Néstor Yawitz, Néstor Yawitz fue de la primera de la primera, ¿cómo se llama? de la primera temporada, de la primera temporada ah, sí cierto, no, no, Don Condones no iba a hacer que des, des, desamarrara a la parejita paranormal, no era otro el que iba a desamarrar la parejita paranormal, ¿recuerdan? Pero no me acuerdo cómo era el otro, cómo se llamaba el otro, no me acuerdo. Mi Trapito fue también, mi Trapito fue de la primera temporada, para la gente que no conoció el caso de Mi Trapito, también estuvo acá. El Néstor, Néstor y Awitz, de hecho todavía deben de estar aquí, me mandó un mensaje Néstor, quiere que vayamos directamente a él? Vamos a, a ver lo que nos dijo a, eh, Néstor, porque sí nos mandó un un mensajito, pero bueno, terminando con lo de Devani, se va a realizar la, la eh, exhumación de su cuerpo hasta el 30 de junio, entonces estaremos muy al pendientes, pues nada más de la exhumación, porque de ahí a que se estudie y que se homologue las otras dos autopsias, pues va a pasar un tiempo más, así que este caso va todavía para largo. Lo que también fue interesante e importante fue lo que dijo la fiscal sobre el papá de Devani, ya que mencionó que don Mario había eh, hecho público algunas algunas palabras, algunos sucesos, y no estoy muy bien seguro que si eso le afectaba a don Mario, o le iban a lo iban a llamar a declarar eso, o que don Mario estaba ocultando información que ellos no sabían, y esto se refiere a que don Mario, eh, don Mario, dijo que él sí tenía sospechosos, que la fiscalía no, que cómo era posible que la fiscalía no tuviera sospechosos y que él sí los tenía. Los, los eh, eh, reporteros le preguntaron si hombres o mujeres y dijo que ambos. Entonces la fiscal mencionó esa entrevista y hizo mención como que de alguna forma esa información que tiene don Mario o que mencionó en, es, en dicha entrevista, pues no se nos ha dado a conocer a la fiscalía. Así que parece que lo van a, a llamar para que declare sobre esa información que él según tiene y que está llevando a cabo a la par que la, de la fiscalía. Entonces, si don Mario se está dejando llevar por las conspiraciones de internet, yo no sé en qué vaya a acabar, pero si da nombres, por ejemplo, de los que ya conocíamos, la fiscalía, ¿qué va a hacer? ¿Los va a tener que llamar? No sabemos en qué vaya a acabar, pero don Mario tiene nombres y esos nombres se tienen que eh, anexar a la investigación si es que don Mario está seguro de sus afirmaciones. Y la fiscalía, por lo tanto, tendría que llamar a estas personas para declarar o hacer algo con estas personas. Así que parece que todavía falta por ver más cosas con respecto al caso de Devani. El caso de Yolanda al parecer se ha cerrado, ya nadie lo menciona, ni la fiscalía lo menciona, el papá está inconforme con, con, lo, con lo, el dictamen final de que se autodesvivió Yolanda, Creo que nosotros también estamos de acuerdo que eso se ve muy raro, que es muy sospechoso que ella sola se haya, pues, quitado la vida, que nos parece más que fue un montaje, que fue para pedir la recompensa y demás, pero la fiscalía ya se lavó las manos, se la secó y dio paso a, a lo que sigue. Y el caso de y al parecer no lo van a estar retrasando, retrasando, retrasando. Esto en comunicación yo que estudié comunicación, no lo enseñaron. Las noticias tienen relevancia por cierto tiempo. Lamentablemente ya no me sé los conceptos y cómo se llaman, pero sí recuerdo de qué trataba. Las noticias tienen un tiempo de vida, una semana, un mes, tienen un lapso de vida, pero después comienzan a morir en el pensamiento y en las palabras de las personas, de la sociedad, de la masa. Entonces... Esto es parte de lo que sucede con las noticias. El caso de Ebony, poco a poco se va apagando. No es porque nosotros no queramos justicia, sino porque es así. Los temas son así en la sociedad. Así funciona la sociedad, la masa, eh, en su pensamiento, en su actuar, hace de las noticias esto. Primero tiene unos niveles altos, tiene picos que van hacia arriba y bajan poco y vuelven a subir pero después terminan bajando, bajando, bajando, hasta que desaparezca por completo eh, el tema, el caso. Entonces, puede ser que la fiscalía nos lleve a eso, nos lleve a que todos estén cansados del tema de Devani que ya he visto muchos comentarios que dicen que qué flojera ya el tema de Devani que ya la dejen descansar en paz, que ya no hablen de, de, de ella, etcétera, y es precisamente lo que la fiscalía quiere, que cada vez haya menos presión, que cada vez haya menos personas que pidan justicia y que quieran saber lo sucedido con Devani y que se la lleven por mucho tiempo. La investigación seguirá, que haya resultados o no, ese no será problema de la fiscalía, la investigación sigue, pero que haya algunos eh, sospechosos o que haya alguien al quien se le adjudique la responsabilidad de lo que le sucedió a Devani, no lo sabemos. Entonces va para largo esto. Plasma Lab TV nos mandó 20 pesos, te dice... Melisa se pasó, no mezclen trabajo con novios, mix Ay, este... Es que no uno no puede... Yo voy a defender a Melisa porque uno no puede... No puede controlar eso del amor. Yo no les quiero decir algo, pero se los voy a dejar saber. Cuando comencé eh, el proyecto con Melisa cuando hablamos y, y quedamos en hacer cosas y demás, yo le señalé el punto del noviazgo, le señalé el punto de la pareja y demás. En este tipo de cosas, como en otras, eh, a veces las relaciones de noviazgos, de pareja y demás, no te permiten hacer ciertas cosas. Entonces, eh, te detienen, por muchas razones te tienen hacer un viaje te tienen ir a un evento te tienen tener amigos te tienen eh, verte con personas con hombres en el caso de mujeres sus novios no te permiten ir solo con, o quedarte en, en un viaje con un con un este con un productor con un compañero con un creador de contenido y es que es así en esto que estamos de la creación de contenido de youtubers y demás, hay fiestas, hay viajes, hay amigos, y hay conocidos, conocidas, y te, te hospedan en un mismo hotel eh, por algunos días, y tener novio o tener novia es, es complicado, es difícil para, para, los, para los novios o las novias. Entonces hablamos sobre eso, y bueno, ella me, me comentó que no tenía ningún problema con... Con una, con una relación que estaba completamente libre de hacer lo que ella quisiera y que pudiéramos tener el, el, el compromiso de, de emprender algo juntos, ¿no? Yo también, en ese momento yo estaba soltero, yo no tenía ningún compromiso, yo tampoco no tenía nada que me detuviera, entonces pues los dos empezamos a crear el contenido, a hacer las cosas juntos, los dos estábamos solteros, no pasó nada, de pronto pues a mí me llegó el amor, pero bueno, Andrea ha sido muy eh, consciente de lo que yo hago y al final de cuentas, pues es la, la forma de vida que llevo y Andrea sabe muy bien si, si soporta la forma de vida que llevo o no lo soporta. Eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil como un, la relación de pareja entre Andrea y yo, por lo que les digo, eh, pero yo también lo entiendo conforme a su trabajo, ¿no? Y... Por ejemplo, ella tiene exposiciones, eh, tiene que hablar con personas de galerías, de pintura, otros pintores, artistas y también hace tatuajes y que el, el lugar donde hacen los tatuajes y que las personas que le llaman para que le haga un, les haga tatuajes, etcétera. Debo de comprender todo eso de que tiene que verse con personas y pues a mí no me gusta, la verdad a mí no me gusta y pues ni modo, es como un convenio que se tiene, en el de que, pues nos vamos a dejar hacer, eh, que, que cada quien haga sus cosas y demás, pero en este caso a Melissa, yo no sé si le den permiso o no, pero simplemente ya no vino, y eso fue como, como que, pues lo habíamos hablado Melissa, lo hablamos desde el principio, porque, dije, no, no le dije no te enamores, no le dije no tengas novio, simplemente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y bueno, ni modo. Dice André Du, ayer Cubo entró al canal de Melissa y empezó a bloquear a todos los hombres que le decían cosas bonitas. El Cubo bloqueaba a, a, a chicos que le decían cosas bonitas a Melissa. No lo culpo, no lo culpo, yo no puedo culparlo. Digo, no está padre, no no me parece que está mal, pero no lo culpo. Porque yo también le digo a Andrea, no, no, bloqueame ese cabrón, bloqueame ese cabrón ahorita mismo. O ahorita mismo me bloqueas. Entonces no lo culpo. Eh, buenas noches, Francisco Salas, gracias. Osla, ¿supiste algo de la señal que recibió China? Eh, de una civilización más allá de nuestro mundo, no es buena noticia esa, no la conocía, espero que me la puedan mandar ahí en WhatsApp, en algún mensajito o algo que donde yo sepa, investigamos un poquito sobre un mensaje de una civilización más allá de nuestro mundo, lo que sí me mandaron el día de ayer, fue sobre un suceso en Argentina, una mujer fantasma en un camión, en una carretera, el video está muy curioso, está muy interesante. Ya hicimos el guión, ya eh, mi editor está haciendo el video. Así que mañana tenemos ese video de la fantasma del camión en Argentina. Un caso que, que ustedes me, me dieron a conocer y que no he visto en otros canales de YouTube. Y seguramente ya en los próximos días lo estarán subiendo. Así que, pues... Eh, Ahí vamos a tener también una exclusiva al principio de mostrarles precisamente, al menos como youtubers, porque en las noticias en Argentina y todo eso ya salió, pero parece que México no ha salido todavía, así que voy a ser de los primeros en presentarles eso del fantasma del camión sucedido allá en Argentina. Dice Andrea que me ama así. Andrea, parece que, nos, parece que tenemos mucho amor entre Andrea y yo, pero... O sea, sí lo tenemos, pero sí hemos discutido por, por unos, eh, no sé, malentendidos, por algunos celos, por cosas. Sí hemos, sí hemos discutido, no, no, no somos una pareja tan como se piensa, tan, tan bien. La verdad, sí nos llevamos muy bien y todo, pero sí hemos tenido nuestras discusiones y de que. A ver, dame el pinche teléfono y toma, güey, lo vas a querer, lo vas a revisar, pero roto, hijo de la chingada, madre, lo rompe, ¿no? Ah, pues sí, pues yo sé componer poner teléfonos y me pongo a armarlo y a buscarle, ¿no? Son, son peleitas que no son fuertes, son peleitas normales, tranquilas, pero nada más hasta ahí. O sea, si, si tenemos nuestros pleitos así pequeñitos como esos, o como, sí, güey, tienes mi teléfono, pues... Velo a buscar a casa de tu chingada, y lo manda así a la chingada, y ahí voy como voy a buscarlo a la carretera antes de que lo aplasten los autos y eso, pero pues son cosas normales que todos vivimos, y que pues todos pasamos por algún momento, no son cosas fuertes, no, no peleamos feo ni grosero, no, son, son cosas sencillitas y tranquilos. <risa> y sí, voy a sacar la pinche memoria, no importa que no sirva el teléfono <risa> se van a armar los chingados de youtubers eh, <coughs> ya, ya llaman vamos a Néstor vamos a ver a, a, el, a Néstor porque me mandó un mensaje y yo se los iba a compartir vamos a compartir pantalla uh -huh. compartir pantalla, ventana Whatsapp, compartir. Eh, dice, el pastor Memelas es el mismo Lucho, el del Pucho, dice Juliana Bermúdez Díaz. Puede ser que sí sea el mismo mm, Lucho, el del Pucho, ¿eh? Yo creo que sí es. Vamos a, esta noche, vamos a hacerle una llamada al maestro fumólogo Néstor, pero primero vamos a ver qué nos mandó. Fue un mensajito que está por aquí. Dice dice que me estuviste esperando, ahí estoy grondo, ahí estoy grondo, no sé qué significa ahí estoy grondo, no, no sé si quiso decir estoy grande, estoy gordo, o grondo puede ser un estado zen superior a, a los karmas más elevados de la meditación, Michelle, Michelle Zúñiga nadie aquí ha estado mencionando al, a nuestro amigo Cubo hemos estado hablando de nuestra amiga Melissa, eh, creo que es válido y no he dicho nada malo con respecto de los dos he dicho mis sentimientos me he declarado lo que siento no creo que eso sea malo Michelle Zúñiga de, y del Cubo pues qué tengo que decir nada hasta incluso dije que que lo entiendo si bloquea a todos los hombres que le dicen cosas bonitas a Melissa. Yo no sé si lo haría, pero, pues lo entiendo, lo entiendo. Entonces, Michelle Zúñiga, si tú eres cubita, no te preocupes, aquí no le estamos diciendo cosas malas al cubo, no. Ahora, ¿supiste algo sobre inteligencia artificial de Google? Eh, cuéntame, Ronald, ¿por qué no? Eh, no caigas en provocaciones, Oxlack. Eh, intrigas, tanto Melisa como El Cubo te quieren mucho. Incluso hablan de alguna colaboración que desean hacer los tres. Aquí puro ardido. Dice Chico Íñiguez. Este, yo no, yo los quiero, pero no, ya no, no aceptaría una colaboración con, con los dos. Prefiero que, que, sean content, que sean felices estén contentos ellos dos. Yo haría mal tercio ahí. No tendría para qué hacer una colaboración con ellos dos. No, no, no, no. No, no, me, no voy a interferir en su amor. no. El cu... <risas> Plasma Lab TV nos mandó 20 pesotes, gracias mi hermano por ese super chat dice, es un tiro se ve todo, en un tiro se ve todo eh, yo le digo yo le digo cosas bonitas a Andrea, no me bloquees o sos sea, tan tóxico. dice Paola Science fíjense no, no, iba a decir cosas que ya ya son muy personales y no, por chismoso iba a andar diciendo cosas que no Sí, no, mejor no, porque ustedes son muy inteligentes y pueden captar de quién hablo en, en dos sucesos que pasaron con, con Andrea y dos compañeros, dos compañeros de profesión, pero no voy a hablar más porque ustedes son muy, muy astutos, muy astutos y van a saber quiénes son y no hablo más mejor de eso, no. Eh... Vamos a ver lo que dice el maestro fumólogo. Estoy grondo, dice el maestro fumólogo. Vamos a hacerle una llamada. El maestro fumólogo quizá está en una meditación, quizá está en un viaje astral. Parece que el maestro fumólogo no está, no está disponible. ¿Hablamos, a Awitz? Vamos a hablarle a Awitz, ¿vale? Digo, Awitz no nos, no nos pone atención, no sabe que estemos aquí, Awitz. No sabe que estamos hablando de él. Vamos a llamarle de imprevisto. Elvis Urena, qué, ¿Qué mala onda. En la... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué sí, nada? Habla su programa, eh, La Rajada Peluda. Estamos en vivo y en directo desde la 425 AFM de tu radio. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Ah, hola, buenas noches. Soy yo, <ríe> Awitz. Awitz, bienvenido, Awitz. ¿Desde dónde nos estás llamando? Pues... Yo a ti desde Puerto Vallarta, pero tú eres el que me marcó a mí, no yo a ti. Eh, no, Awitz, aquí recibimos las llamadas y nuestras operadoras nos mandaron tu teléfono. Así que, Awitz, tienes todo nuestro tiempo para que nos platiques la historia que querías contarnos. Estamos en vivo y en directo, te recuerdo, aquí en La Rajada Peludona. Ay, caray, hay historia que yo quisiera contarles. Pues ahora sí que me agarraste desprevenido, Oxlack. Este, no, Agüitz, tú debes siempre estar listo. Ay, pues bueno, puedo, contarle, puedo contarte algo que me, me ha estado pasando en estos últimos días, pero la verdad es que no sé. Me, me da un poco de cosa contarlo así abiertamente esto que me ha estado pasando. A ver, Agüitz, cuéntanos, ¿qué pasa? Ah, pues mira, oye, Aguiz, Aguiz, es, antes, dime, a, a, antes de que antes de que sigas, ¿sabías que Melissa eh, ¿no? ya no está con nosotros? No, no lo sabía. ¿Qué hay, pasó? Que está en un lugar mejor. Ah, Se murió. ¿Se murió? No, no, no. Está en un lugar mujer, mejor porque está con el cubo, con nuestro amigo el cubo. Ah. Yo, yo, yo, cuando dice, mejor, yo dije que se murió. No, no. <risa> eso... No, ya, no, tranquilo, ya dice, ya. tranquilo. Tranquilo, Yo creo que sentiste feo. No sé qué sentiste más feo. ¿Que pensaste eso? ¿O que sabes que ya está en, eh, con, un, con, un, con un hombre? Con un, un hombre Ajá. más que tú. Ah, ok, ok. No, bueno, pues, que esté con otro hombre, pues bueno. Pues si ella es feliz, pues bien por ella. Pero no, o sea, si me dices que se murió y esto, pues sí, sí la no. verdad es que sí sentí como que... No, no, digas pues, yo sentí, no dije... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sentí, sí sentí feo por un momento, la verdad. Me, sí me llegué a preocupar. No, tranquilo, viejo, no. Solo dije que estaba en un mejor lugar porque pues ya está... Feliz con, con nuestro otro amigo. Ah, bueno. Eh, es, es, bueno escuchar, es bueno escuchar eso. Muy bien, sí, sí. Entonces no hay celos, sí. no hay reclamos, no hay nada, todo bien. No, no, que si sí, sí, es feliz, qué bueno, qué bueno que lo sea. Qué, qué, buen, qué buen corazón tienes, Agüit. Uh -huh. Pues bueno, Oxlack, sea, pues sí. mira. Te comento, pues, esto que me ha estado pasando estos últimos días, que de hecho, pues, no sé cómo, ay, cómo decirlo, digo, así, abiertamente, frente a demás personas, Ajá. Eh, por eso, por eso, de hecho, ni, ni te había marcado, ni te había dicho nada, este, sí. pero bueno, pues, pues, ya que me hablaste, pues, bueno, me voy a tratar de hacer el esfuerzo por eh, contarte esto, sí. Este, mira, yo hace varios años atrás, este, yo conocí a una persona que vive en el extranjero, lo conocí en internet, no voy a mencionar el nombre de esta persona, este, ahora lo voy a tener como un nombre anónimo, sí. por así decirlo. Este, yo conocí a esta persona en internet y este y me comentó y me comentaba que esa y me comentó esa persona que, que estaba viviendo las mismas experiencias que, que yo, o sea, con, digamos que me, me, me, me conoció a través de mi canal de YouTube, se puso en contacto conmigo y me dijo, "Oye, fíjate que me está pasando las mismas cosas que tú, bla bla bla." Y ah, okay. y, este, y pues yo le empecé a advertir este, le empecé a contar todo lo que a mí me había pasado, le dije, "Oye, ten mucho cuidado con esto y aquello y lo otro." Este, bueno, pasó un tiempo, y, y y esta persona se entera este que, que es, que, que es que es que es un dios aquí, este un dios en el cuerpo que en el cuerpo de un mortal. Uh -huh. Y este y, y me dice, fíjate que cuando estaba en el plano astral, eh, vagando en el plano astral, este, se me acercó el creador de la vida y me dijo que yo soy su, su hijo. ...y que me mandó a esta época y no sé qué tanto... ...me dijo que yo existo desde que antes de que existiera la vida misma... ¿Tú? Este, que, este, ¿Tú existías? ¿Tú existías antes de que...? No, él. Ah, ok. okay. Él, o, sea, él, o sea, él me estaba comentando... ...yo fui creado antes de, la, de lo primordial, o sea... ...antes de que, de que existieran las estrellas, uh -huh. los planetas y todo eso él me creó, pero no tenía, pero, o sea, es como crear un ser vivo, pero sin conciencia, o sea, me creó, pero no me dio conciencia. Okay. Y, y ahora, este, me mandó en esta época, en un cuerpo humano, y me dio, y, y, y dio conciencia, y ahora, y ahora estoy siendo consciente de quién soy, y no sé qué tanto, y después me dice, este, mira, este tú y yo estamos, este, hemos pasado por muchas cosas pero ahora que soy consciente de lo que yo soy este pues te voy a apoyar y no sé qué y me dijo que me este que me iba pues a cumplir digamos que me iba a ayudar a cumplir pues, un deseo que yo siempre he tenido que es estar sí. al lado de de Jesús, este, que Jesús esté aquí con nosotros y todo eso. Ese, ese y, es un sueño que tú tienes, y, estar al lado de Jesús. Sí, o sea, o, o, sí, no, y que no, que Jesús esté con nosotros y que nos guíe a un mundo mejor y demás. Sí. Y, y bueno, este, total que me dijo, este, te voy a cumplir tu deseo y todo eso, ¿no? este porque también me dijo porque también algo que yo deseaba era pues que pudiéramos convivir con seres de otros de otros mundos sí me, me dijo que ah pues eso eso también te lo voy te lo voy a cumplir y, y demás pero luego fue cambiando, fue cambiando su actitud, fue cambiando y me empezó a decir, este, sabes, este, sabes qué? este, me están atacando otros dioses y no sé y que lo están agrediendo y demás y me empezó y me, y me empezó a echar toda la culpa a mí y este y la cosa se puso tan mal pues que lo que lo que pues yo, o sea, yo lo bloqueé. ¿Bloqueaste y bloqueé, a Jesús? ¿Eh? ¿Bloqueaste a Jesús? Ah, no, la persona, la persona, persona, la persona que te estaba hablando, sí. Sí, sí lo, lo, lo bloqueé en Face, de algo, y luego de otra manera se eh, buscó la manera de contactarse conmigo, okay. y me dijo, oye, te pido una disculpa, este, no era yo como tal, lo que pasa es que la persona que te estaba agrediendo es una conciencia falsa, no es mi verdadera conciencia, te pido una disculpa, este, si te voy a si te voy a cumplir lo que se te había prometido, este, lo, único, lo único que te pido por favor es que resistas, que confíes en mí y que esperes conmigo hasta que llegue el fin de los tiempos, soy un Dios que te lo pide de rodillas, así tal cual, okay. y, y te pido una disculpa, si, esta, si vuelvo a dormir y, la, y esta conciencia vuelve a salir te pido que por favor pues, seas tolerante y pues eh, digamos que así, así fue este, y, ya como, y de repente como que las cosas se calmaron, pero luego otra vez se volvió a poner agresivo pues, se volvió a poner agresivo y me dijo, este, ¿sabes qué? No te voy a cumplir nada, este, si quieres que te cumpla esto, vas a tener que hacer aquello y lo otro y, y demás, esto o sea, me, me empezó a dar órdenes. Sí. Y luego incluso, incluso me, incluso me dijo, este, ¿tienes dos opciones? si, si Cumplir mis órdenes o no cumplirlas. Si no las cumples, aparte de que no te voy a conceder nada, este. Aparte de que no te voy a conceder nada, este. Tú y tus seres queridos, este, se van a ir al, eh, se van a ir al infierno cuando llegue el fin de los tiempos y no sé qué tanto. O sea, Hasta uno, amenazó. O sea, eh, sí, no, y luego empezó a decir que este. Que todos, ustedes, este, que todos ustedes van a dejar de existir, porque cuando llegue el fin de los tiempos, voy a reiniciar todo desde el principio, toda la historia, y, todo, y todos van a dejar de existir. Si, si tú quieres seguir existiendo, y quieres que la humanidad siga existiendo, y eso vas a tener que hacer lo que diga, cuando lo diga, y demás, o sea, con, ¿Sí? a, o sea, con amenazas, y, o sea, me andaba amenazando. Todo eso te estaba y, diciendo. Y de, ah, sí, y, diciendo, y diciéndome que todas las cosas malas que le estaban pasando que era mi culpa, ahora, este, yo después de eso, este, llegó un punto en el que me quise escapar, por sí. así decirlo, y lo, y lo volví a bloquear, Ajá. y luego en una de esas, en una de esas, él creo que es, es, trató de comunicarse contigo, pero no lo logró, este, ¿Qué? así, cómo se este, llama?, no quiero, no quiero decir el nombre, no quiero decir el nombre, porque a lo mejor él puede estar viendo tu canal en este momento, no los no sabría decirte. No le quieres dar publicidad. Este, eh, sí, no quiero y no quiero dar nombre por eso. Este, pero bueno, el punto es que cuando él te contactó, este tú leíste algo que no debías haber leído en frente de muchas personas, y entonces este, te empezó a maldecir. Y, y aparte, este, me, di, me dijo, este, acá, eh, por, tu, por tu culpa, o sea, me, me, eh, o sea, me contactó de algún, de una manera, o sea, digamos que me volvió a contactar y me dijo, por tu culpa, este me, me humillaron en internet, este eh, ahí en inter, en el canal de Oxlack, todos estaban diciendo que era yo una invención tuya, que este que tenías dos números, te dos números telefónicos y que estabas fingiendo ser yo y que yo no era real y no sé qué tanto jamás sufrí la peor humillación, esta es la peor humillación que puede sentir un dios, acabas de condenar a todo y a todo y, to y a todos los seres humanos a una existencia en del infierno y luego van a dejar de existir cuando reinicie todo. O sea, así de, de una forma muy violenta y agresiva. Entonces, yo lo bloqueé. Esto fue por mediados de noviembre del sí. año pasado, si no mal lo recuerdo. Okay. Este Y fue cuando terminé, en, el, en diciembre fue cuando terminé en el hospital este... Eh, prácticamente el día de año nuevo terminé en el hospital Y casi, casi, pues Estuve a punto de morir eh, sí, sí. Yo estoy seguro que yo estoy seguro que Él tuvo que ver Aunque hay algunos seres que me dicen que no fue Él directamente sí. y, y luego Este Que yo me entero Que este Que él bueno perdón, que él no Que otra deidad este, llamada, el, bueno, el hermano de Jesús, el rey Dios Ángel Ar, un, el Dios Legión y Anubis, este, lo confrontaron en el plano astral, porque digamos que, este, cuando él duerme, él sale de su cuerpo, él sale de, de del cuerpo mortal, sí. y está en el plano astral, y puede hacer muchas cosas, pero no, pero cuando despierta, pues está aquí de regreso, pero cuando regresa, pues, Muchas veces se le olvidan muchas cosas porque como que él sufre de varias personalidades, es como un Dios con varias personalidades okay. medias extrañas. Y, ay, bueno, total que tuvieron una especie de conflicto con él, sí. y este, pero de alguna manera lograron convencerlo para que firmara una ley universal, como un contrato, diciendo de que, ok, les voy a cumplir este, el deseo de seguir existiendo en otra realidad y todo eso, uh -huh. pero van a tener que hacer, pero van a tener que hacer las cosas cuando diga y cuando yo lo diga. Y, y, y dijeron, ok, de acuerdo. Este, pero él rompió un contrato, este, digamos que hizo algo que venía de ese contrato universal, hizo sí. algo que no. O sea, y, los papeles, y, se, y, se, se eh, traspapeló uh, un papel, ¿no? Del contrato. Sí, digamos, digamos que rompió una, un acuerdo que él mismo firmó. Y, uh -huh. este, y como era un acuerdo universal, sí. esto, o sea, una ley, este, uh -huh. digamos que su padre, el creador de la vida, okay. intervino, intervino, el creador de la vida intervino, y les dijo... Como él rompió esto, y aparte tocó un mundo que está, por, o sea, que está bajo la protección del rey Dios Ángel, el hermano de Jesús, y que ningún Dios puede entrar hasta que llegue el fin de los tiempos, etc. Este, te, voy a dar, te voy a dar un deseo como compensación porque él rompió ese contrato. Y, me y, y, y lo que pidió fue que que cuando llegue al fin de los tiempos, tener ellos esa realidad para todas las personas de este mundo, y que aparte ahí estuviera Jesús y oye, los dioses que, eh, que... Oye, está escuchando tu relato y pensando en todo esto, bueno, déjame mandar un saludo primero y te pregunto. Uh, Yadira dice que le mande un saludo a David, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños David, Gracias por estar en esta transmisión el día de hoy, te mandamos muchos abrazos, que cumplas muchos años más, David, gracias. Eh, te estaba te iba a preguntar sobre si la mujer esta que salió de pronto en redes sociales que hablaba idioma extraterrestre tiene que ver con este contrato que estás hablando. ¿Sí sabes cuál mujer que habla idioma extraterrestre? no. La verdad, no, te, no, no tengo la menor idea de qué mujer. Así que yo del único asunto que estuve enterado en Internet en estos últimos días, porque fue algo de lo que yo estuve hablando de mi canal, eh, era del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Ah, sí, cierto, sí. Uh -huh. Bueno, eh, sí, la, si quieres luego te muestro la mujer que habla extraterrestre. A ver, ¿tú, tú, tú puedes entender el idioma extraterrestre? No. Este, este, pero bueno, el, el idioma de los, este, de, de los de los dioses sí. Es que los dioses pueden hablar muchos idiomas, entonces, prácticamente, cuando un dios le habla a una persona, pueden hablarte en el idioma en el que tú hablas. Bueno, le voy a hablar sobre el idioma extraterrestre de esta mujer, ella se llama Mafe, Mafe Walker. Le voy a preguntar al maestro fumólogo Néstor: ¿qué te parece? Pues mira, lo de Néstor. Mira, yo la verdad no me fío mucho de esto porque siento que dicen, que bueno, muchas cosas de las que han dicho contradicen las cosas que yo he visto y, y, y vivido, pero bueno, déjame te termino de, pues, ver, pues ya claro, rápido, ya, ya pues, pues ya rápido, o sea, sí, ya. Por, sí, porque, de hecho ya iba a la parte, a la parte cabrona, o sea, lo que me pasó en estos días, sí, sí, ya la parte final, este, vamos. sí, sí, sí, sí, pues mira, este, el asunto fue este Digamos que Empezando Bueno, antes de empezar esta semana sí. Este Él me, me dejó un mensaje En el canal de YouTube En uno de los últimos videos que había subido sí. Diciéndome de Diciéndome de que este, Tú defendiendo a Johnny Depp Pero te pareces A Amber Heard tú porque igual que Amber Heard, finge, finge ser unas víctimas. Y por ahí dijo algo que delató este, quién era. Entonces, yo le respondí por otro medio. Y le dije, yo no sé por qué me comparas con él y no sé qué tan con ella. Porque yo sí si soy una víctima. Ella está fingiendo ser una víctima. Y total, me manda un mensaje por WhatsApp. Este, diciéndome varias cosas feas, maldiciéndome. Este, de que me voy al infierno, y no sé qué tanto, y también maldiciéndote a ti, y no sé qué. ¿Hasta a mí me tocó? Bueno, eh, sí, o sea, maldiciéndonos a todos. Ajá. Total. Lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo. Y este, me subo a mi camioneta, porque fue en la mañana, me subo a la camioneta mm. para, para salir a hacer unas cosas. Sí. ¿Y sabes, qué, ¿Y sabes qué fue lo que me pasó ¿Qué, en ese momento? Eh, prácticamente en ese momento, cuando salí de mi camioneta. ¿Qué pasó? Pasaron, pasaron dos cosas. Primero, se me ponchó una llanta. Después de que se me ponchó la llanta, este, salí este, para cambiarla y mágicamente desapareció el, el, el, el ¿Cómo le llaman? El gato. El, el gato, para el gato levantar, desapareció. Para levantar las camionetas. Sí. Ajá. Y, este, y afortunadamente pasó por ahí un mecánico que, este, que, que tiene su taller ahí cerca entonces me hizo el favor de cambiarme la llanta a cambio de, pues obviamente de un parvo. y ya una vez que me cambió la llanta este, ok, ya me subí, a, me subí a la camioneta que prendo el coche y de repente el ha como un ¡plax! y entonces, este, y, y un ruido como si mi camioneta arrastrara algo y me dijo el mecánico, a ver, detente, detente y ella se fija y me dice: Oye, amigo, este se te, romp se te rompió el escape. O sea, hasta se te acaba de romper el, el escape. Uh -huh. Y que me bajo y el escape estaba totalmente tirado. Y yo dije: ¡Chinga! Y, y así no me la este, no, no podía mover la camioneta. Entonces me dice: Mira, yo lo que te puedo hacer, pero te voy a cobrar, este te puedo amarrar el escape eh, a tu camioneta. Y, este, y, te la, y vas a poder, de hecho, arrancar la camioneta así. Y, y te voy a recomendar un lugar para que, para que lo lleves a arregla, eh, arreglar. Lo llevé a, a ese lugar y, y me lo arreglaron. Me costó, pues, un, un dinero. Y bueno, total que, este, llego a mi casa, este... Des, desbloqueé el, el número y, el, y nada más le mandé un mensaje y le dije fuiste tú verdad del que me hizo este el que me hizo esto tú me provocó tú me quisiste provocar una un accidente porque esta persona cuando se fija en alguien cuando le tiene odio a una persona en específico le empiezan a pasar cosas malas entonces le dije ya déjame en paz y lo vuelvo a bloquear me vuelve a mandar otro mensaje este por WhatsApp este sí, maldiciéndome todavía más y luego diciéndome de que, que las cosas que le había dicho yo a él que no eran ciertas que él nunca firmó ningún contrato, que nunca Anubis intervino en nada y no sé qué y este, me estaba llamando prácticamente como que un mentiroso y dije, ay, yo, yo, lo, yo lo vi le dije, yo lo vi bueno, bueno, este, pero ya, ya al final, ya al final, el final, eh, ahora sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. total, lo, lo volví, lo volví a bloquear, y me vuelve a marcar al día siguiente otra vez, o sea, digamos que me consiguió otro, te, consiguió otro teléfono, y me volvió a mandar otro mensaje por WhatsApp, Sí. y este, ah, y déjame te digo una cosa, me sorprendió que se pudiera conseguir otro teléfono porque él me había dicho que vive en una zona, en, o sea, en un país pobre y que prácticamente apenas él y, y la familia con la que vive apenas tienen para, para para comer. Vive en una casa así toda fea. este Entonces dije, ay, ¿de dónde sacó un celular y internet para el, este Bueno, pero claro, ya bueno, al final, ya al final. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el punto que es que me maldijo de nuevo y diciendo que lo que yo le había dicho eran puras mentiras y demás, lo bloqueé, me, este, me volví a subir a la camioneta, salí a hacer unas cosas y de repente que noto que la camioneta se empieza a calentar y me bajo y, este, y, y checo que casi ya no tiene anticongelante. Me estacioné, caminé unas... 10 cuadras, como unos 10 minutos, este, a una gasolinera, compré un anticongelante, regresé a la camioneta, le volví a poner el, el anticongelante al, a la camioneta, y ya me volví a subir la camioneta, y de repente la camioneta se empezó a calentar y a calentar, hasta que llegó un momento en el que empezó a salir humo y dije, mi inventes si y le acabo de poner anticongelante, y me bajo y, y, y, y me espero como una hora que se enfríe, y pregunto, oye, este ¿tú conoces aquí un mecánico que aquí esté cerca? Porque, <risa> bueno, ya, ya, eh, ya al final ya, final, ya al final, ya al final, ya al final. El, el final aquí es que llevé mi camioneta con un mecánico. Y el mecánico revisó la camioneta y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, tomó el motor. Eh, donde está el, el ventilador donde enfrí, que sirve para enfriar la camioneta no sirve este, entonces este me lo cambió por uno nuevo pero cuando me lo cambió me, me, me lo mostró y que la hélice uh -huh. había reventado había, re, había reventado y yo, y yo me quedé bastante sorprendido porque no hace más de un año este, me, me acababan de o sea, acababa de cambiar el ventilador, o sea, el motor, y entonces yo me quedé así como que, no inventes, entonces, ¿cómo es posible que dos días seguidos me pasen dos cosas malas en sí. mi camioneta? Claro, claro. Y, este, sí. y entonces, al día siguiente, eh, no le pasó nada a mi camioneta, pero al día siguiente amanecí muy mal de salud, amanecí con náuseas, con mucha ansiedad, amanecí con diarrea, amanecí muy mal, y esta, y esta persona siguiéndome mens, este mandándome mensaje tras mensaje tras mensaje, Ajá. este, y total, y total que bloqueé como unos seis, no, como más de siete números de WhatsApp. Okay. Y dije, ¿de dónde demonios sacó tanto pinche celular que usó sus poderes místicos para sacar un celular Ajá. nuevo y seguir amenazándome? Sí. Y total que, pues, a mí, o sea, en mi camioneta dos días le pasara algo malo y cos y fueron cosas fuertes sí. o sea porque un día fue que la llanta se puchó el escape se rompió el gato desapareció mágicamente y al siguiente día Entonces, se descompuso claro. el motor el, el anticongelante y también le explotó encima la, la hélice claro, claro este, y al día, siguiente, al día siguiente, y dos días seguidos me sentí muy mal dije esto se me hizo bueno, demasiado. esto es acta coincidencia de hecho te voy a pasar por el WhatsApp para que tú mismo lo veas para que veas que no te estoy mintiendo sí, sí. te voy a mandar las, las te voy a mandar las fotos sí. del es, del escape sí. roto o sí. sea así que o sea, cuando estaba totalmente así roto tirado cuando uh -huh. recientemente lo vi okay. y cómo que y cómo quedó el, el, el motor este Del, del, del que enfria el, el motor y todo eso Ok, bueno aguiz pues sí, mándame las fotos Pues increíble la historia que te sucedió Qué bueno que nos la pudiste Contar, sé que es algo que Que te tenía estresado Y qué bueno que ya pudiste solucionarlo Y que ahora nos lo estás contando Cuando te hablé, ¿estabas durmiendo? No, hasta Acaba de terminar de ver una película muy bien, pues Bueno, me dio mucho gusto saludarte, a toda la gente también le dio mucho gusto escucharte, que nos contaras una de tus historias. Espero que, que te encuentres muy bien y mándame las fotos. Sí, ahorita te las mando para que las veas ahorita, pero tengo que... Este, aunque me digas que estoy bien, la verdad es que yo no me, yo no me sigo sin, Yo no me siento bien porque esta persona me sigue acosando, este, acosando por todas partes y me... me, me eh, me sigue mandando mensajes por Facebook, sigue creando muchísimas cuentas por Face, por el WhatsApp, se consigue de, de donde sepa dónde tanto pinche teléfono y lo tengo que seguir bloqueando y bloqueando y bloqueando y cada vez que me contacta o algo me pasa, me pasa algo malo, yo digo, y hasta le rezo al padre de la vida mismo para que dile tu hijo que me deje en paz, y me sigue chingue, chingue, chingue. No, no, hasta pues, eh. hace rato me man, hasta hace rato me mandó un mensaje que ni ni, ni me he atrevido ni a leer, nada más así lo bloqueé Directamente y ya Ya, ya pues sí, claro, eso es lo que Debes de hacer, bueno Wits, nos dio mucho gusto Escucharte, te mandamos un abrazote Sí Cuídate pues, la, la ahorita, te mando las fotos Dale pues, saludos Salve, bye. A ver, el maestro Néstor nos acaba de contestar A ver, déjeme ver ¿Dónde está el maestro Néstor? A ver Maestro Néstor, Néstor ¿qué fue? ponos en vivo ah, el maestro Néstor quiere que ponga sus fotografías en vivo ¿Que ¿por qué los querrá que vean sus fotos? ahí estamos bueno ah, antes que, que diga algo más, a ver voy, voy a decir algo eh, lo que yo dije de Andrea y mío y que, que nos peleábamos poquito y, y que nos aventábamos al celular y todo eso es mentira, es, es broma, es para entretenerse es para que se rían, no, no, no me llevo así con Andrea, tenemos una relación bonita, eh, entonces, eh, por favor, si le dijeron algo a Andrea, eh, es juego, Andrea, es juego, estoy jugando, ya no vuelvo a hablar sobre nosotros en las transmisiones, era un juego nada más, si nos lleváramos mal y todo eso, ¿tú crees que estaría hablando de esto en vivo?, Solamente fue, fue un chiste, perdón, ya no vuelvo a hablar de nuestra relación y de chiste, ¿sale? A ver, vamos a hablarle ya a Néstor. A ver, ¿quiere que, quería que viéramos las fotos. Ahí tenemos las fotos. Entonces, eh, por ¿Qué tal? favor si le dijeron algo a Andrea Hola hola entonces, hola es juego Andrea es juego estoy jugando no vuelvo a hablar sobre nosotros en nuestras transmisiones era juego nada más si nos lleváramos mal y todo eso ¿tú crees que estaría hablando de esto en vivo solamente fue Maestro fumólogo, buenas noches Buenas noches, alumno ¿Puede bajar por favor a la transmisión para que podamos escucharlo? Nos da mucho gusto que esté hoy con nosotros Mire caballero, que quiero hacer un en vivo con usted Un en vivo, pues estamos en vivo Sí, pero ponchar mi carita acá Ah, que, que, que aparezca su cara Sí, más bien ¿Me mandas en directo o será otro día? Eh, pues, bueno, ¿de qué quieres hablar? Porque ya nos quedan nada más 30 minutos. Podemos hablar de muchas cosas, en realidad? A ver, bueno, vamos, te voy a mandar el, el, el link para que entres. Mándamelo acá el WhatsApp. Ahí está, ya, ya mandé el, el... No, es que tengo dos WhatsApp, tienes que enviármelo a este WhatsApp, te voy a poner acá. Uy. Tienen muchos Whatsapps, maestro Néstor. Ahí está. Es que tengo como tres, cuatro, pero lo que pasa donde te siguen viendo la foto no es. Es el que te acabo, ahí está, este de acá. Es que uno es mi celular y otro es mi computadora. Ok, ya está, maestro Néstor. Lo raro es que no Yo quería preguntarle algo en específico ahorita que entre, a ver si, si puede respondernos. Claro que sí. Maestrón, me han puesto a mí. Eh, de, de una vez le voy a preguntar, ¿usted entiende el idioma extraterrestre? ¿Si ¿Sí ha visto esta mujer que supuestamente habla un idioma extraterrestre? No le he visto, pero hay muchos idiomas, cada planeta tiene un idioma, ¿no? Bueno, ahorita y se... El, y todos los idiomas nacen de un idioma nativo. Ahorita se la pongo... Y ahí comienzan a nacer miles de idiomas. Ahorita le pongo la, la mujer que habla este idioma y a ver si lo puede reconocer y nos dice de qué planeta es. A ver, vamos a ver a la, la muchacha. Se sí, está cargando, dice mi computadora, no sé si está lenta, no sé qué onda, dice... Ahí está, ya me había salido. Ahí está, a ver si entra. Oh, man, te quería preguntar qué, qué, qué editor usas para, para YouTube. YouTube. El Sony Vegas, Sony Vegas. El Sony Vegas, Sony Vegas. Uy, ya se fue el maestro Néstor. Juan, vamos a ver si entra aquí al, al chat. Ah, dice que ya está. Ya está, pero no carga su, su pantalla. El maestro Néstor, el maestro fumólogo vamos a buscar mientras tanto a esta mujer que habla el idioma extraterrestre. Segura el universo. De lo que dice, y la arroba mafer. Y eso, así es. A ver, vamos a esperar a que entre el maestro fumólogo. Ya tengo aquí el idioma extraterrestre de Maffe Walker. Vamos a ver si nos lo puede traducir el maestro fumólogo. ¿Qué es estar grondo? No sé, no sé qué es estar grondo. yo también me lo pregunto, pero son cosas de maestros, son cosas que no entendemos nosotros, es demasiada información, son cosas como del espíritu, de la energía misma y no, no lo entendemos por eso. Ahí está, ahí está el maestro fumólogo ya, ya había entrado maestro fumólogo Buenas noches, bienvenido ¿Cómo está maestro fumólogo? Ahí Vamos a ver si cómo puede traducir el maestro A ver, no escuché ¿Qué dijeron ahora de... ¿Qué dice la mujer que habla otro idioma? Ajá, ¿qué? aquí lo voy a poner Para que lo escuche y a ver si usted puede captar cuál, de qué planeta es ese idioma, ¿ok? Eh, porque esta mujer salió en las noticias y todo, por eso le preguntamos. Está sacando vamos, locos en la televisión. vamos a escucharlo. Ahí es se eso. escucha dos idiomas distintos, se escucha como hindú, y se escucha Ajá. como maya, o, o quechua, o algo así. Se escucha como idioma africano antiguo, y se escucha como, como hindú. Lo voy a, voy a poner otra vez, a ver si tengo otro clip de ella, vamos a ver. Desde aquí es de pirámides, en el jardín botánico. El portal de las playas, y sí, mis corazones de las dimensiones más altas. Está abierto, acá estamos. Me una frecuencia dimensional muy alta. La respiro y la siento. Son frecuencias de sonido. ¿Escuchaste esa otra, por ejemplo? Sí, la escuché. Más bien, ahí se escucha como africano antiguo. Como africano antiguo. A ver, vamos a ver si hay otro, otro audio de ella. Telepáticamente. Siento, cuando siento este video lo siento en el corazón. Anaya, me amo con todo el amor. Me amo. Anaya, llama gemela, me siento. La Trina, de mi corazón te amo, me encuentras, ¿sí? Te encuentro, llama, Trina. Llama, gemela, me amo. Ana, ya, que suena mal, que? Ya, no, ya, que suena mal, Me amo. Ahí está. ¿Cómo escuchó, maestro, esa conversación extraterrestre? Él se está hablando con el demonio, en lengua del demonio, así hablaba sí, antiguamente los, los que seguían al demonio, una tribu en África. Ah, así se le llamaba al demonio en una tribu en África. No, no, no, así hablaban. Así hablaban. En una Entonces, tribu en África, sí. Entonces, ¿esta mujer no está hablando extraterrestre? No, está hablando del demonio, está poseída. Más bien eh, la mujer esta eh, había una tribu que pintó al demonio hace mucho tiempo atrás eh, y adoraba al demonio, lo pintó rojo y todo, y hablaba y eran africanos justamente y hablaban ese idioma. Ok, tú lo puedes repetir. No, yo alguna alguna frase que sí sí reconozcas. Dice corazón, no dice yo, no, no, corazón, no, diablo, doblo, doblo. Eso es lo que dice en algunas frases: diablo sí, doblo. Lo en África, África, el idioma es África, África, idioma África. Ok, sí, es en África, a Anifon, Anifon, no sé, es en África el idioma que está usando es Áfrico, es como decir africano, pero en otro planeta. Es que esta mujer fue a televisión incluso, y ahí se presentó, y se supone que hizo una sesión donde ella podía comunicarse con otros seres, y empezó a hablar de esta forma. Sí. Podía comunicarse con demonios, tú sabes que el demonio también tiene lenguas. Es más... Sí. Eh, no sé si has escuchado ese grupo en rock, Rabastain. Rabastein. Ramastein. Eh, lo tengo por aquí, es este... El que canta, Du, Du claro, es este, por ejemplo, hay una canción que es Du justamente, que dice, en ruso, no sé qué dice, pero lo hacen en otro planeta, lo hacen en otro sitio, que dice, tú me mataste, tú me mataste a mí. Sí, es el grupo Rabastein. Sí, eh, y tiene varias canciones, ¿no? Y está hablando y los termina matando a todo ese grupo y luego los quema y luego eh, recupera lo que lo han usurpado. La usurpación es cuando se meten a tu cuerpo y te sacan a tu alma de tu cuerpo y se meten a tu cuerpo y son exactamente tú. Ahí lo hablo en mis videos. Eh, se llegan a robar tu cuerpo y llegan a ser ellos y a ti te sacan del cuerpo, o sea, todo lo que pase después de eso ya no eres tú, son ellos, y ellos saben, algunas veces hay algún tipo de, de, de problema que ellos no saben quiénes son, y, y se vuelven locos, pierden la, la conciencia, se olvidan quiénes son, y también a veces este, eh, creen que son lo mismo. Pero eso es lo que... Maestro, creo que esta mujer haya aprendido del grupo Ramstein no, está poseída, se le ha metido un demonio. Ah, ¿y está poseída. Sí, se le ha metido un demonio, un chuminito se le ha metido ahí al, al cuerpo. ¿Qué podemos hacer por ella? Para comenzar hay que exorcizarla para que deje de hablar tantas cosas así, diciendo no corazón, invocando al diablo, invocando sepa quién. Me voy a poner, voy a poner la parte donde, donde ella está en la televisión que trata de explicar es que con este lenguaje de su don, a través de su vino, otro mexicano. Gracias, vamos a recibirlo, lo vamos a sentir con todo mi corazón. Gracias por aperturarnos, gracias Agatha por esta apertura. Sí. Sí. Siento el corazón. Me amo, te amo. A mí me lo siente, Las células. Es una energía extremadamente alta. Es vibración. Es frecuencia. Sonido. Las células lo sienten. Vibración. Lo sentimos en el campo. Ahora. Ani mí me me amo, te amo. Ani llamo. A esta Ahí está, maestro Néstor. ¿Qué opina? Hay vibración y todo porque está matando su alma, está invocando al infierno, está siendo poseída y está abriendo canales, puertas, dimensiones, y todo eso, ¿no? Eso, eso es lo que está pasando, y, y sí, está siendo poseída. Más bien lo que tienen que hacer es una exorcización porque eh, se le ha metido un demonio, ¿no? Se le ha metido un demonio que puede decirse que es Honton. ¿Un son qué? Eh, Onton, pero ya trabajando para el doblón, el doblón es el que imita al doblón, porque no hay ninguno de ese grupo que sea doblón real, que es do doblar, do doblar el infierno para matar infierno, algo así es el doblón. Y están imitando al doblón y han sacado a un montón y la ha poseído un montón y está diciendo, no corazón. Yo no, yo, yo, no, infierno, calor y cosas así, ¿no? Están invocando al, al infierno. La mujer está súper poseída. Bueno, yo quería hablar de otro tema también contigo. A ver, dígame del otro tema. Eh, quería hablarte sobre que me olvidé sobre qué te iba a hablar. Ah, sobre los judíos te quería hablar, sobre los masones y toda esa onda. A ver, Pero quería empezar con los judíos. Ok, tenemos 20 minutos, a ver, cuéntanos sobre los judíos. A ver, eh, los judíos Hitler cuando los mató después de un rato, comenzó a decir que eran demonios, que seguían a demonios, a diablos, y toda esa onda, ¿te acuerdas? Sí. Que hizo cocaína, que hizo no sé qué tanta vaina, bueno... Lo que pasa es lo siguiente. Que hay judíos que son rabanes. ¿Son qué? Que van donde el pan. Ajá. Rabanes. Sí. Los rabanes van donde el pan. Pero ellos dicen que no siguen al Cristo. Que el Cristo es falso. Pero okay. hay rabanes que van donde el pan. Y el pan es justamente Cristo. Porque el mismo Hijo de Dios es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios... Tiene su corazón, que es el corazón del corazón de Dios. Entonces, eh, el corazón es uno, el Cristo es otro. Pero los judíos dicen que no siguen a Cristo, pero los rabanes, todos los rabanes van al Cristo. Okay. Excepto que vayan a los rabanes falsos. Okay. Dice que siguen al mismo Jesús, cuando el mismo Jesús es un mollón mo mo mo o, mo o monón, Exactamente su modo, un falso Dios, que hizo un Jesús falso imitando a la paz, imitando al mismo Cristo. Y okay. le dicen el, el mismo, el real, el real Jesús, cuando es falso. Es un animal que le hicieron este clon y de ahí le hicieron Cristo. Sí. Entonces, yo estoy averiguando por qué la iglesia los vestía de blanco antiguamente y le, y le hacían a creer y adorar al mismo Dios okay porque ir a la iglesia cuando no los mataban cuando los encontraban los vestían de blanco si es que no los mataban entonces en eso que estoy averiguando sobre los judíos veo que siguen sí, alun alonto a sus falsos dioses a sus falsos Cristos siguen al al mundo, al, al modo, al mundo, a, a todos esos, ¿no? Sí. Pero esos clones que justo estábamos hablando la vez pasada, que eran unos clones, que la vieja era su madre de esos, que había, había usurpado, y él y el modo, todos esos, había reencarnado. Entonces yo este, estuve viendo, eh, porque a mí a los 18 años, eh, me dijeron que me ponga camisa, corbata blanco negra, otra corbata, y que primero vamos a ir a un sitio, a una casa judía, de ahí vamos a ir a una casa mozón, y de ahí vamos a ir a diferentes sitios, para yo hacerme totalmente de organización, no o masón o cosas así. La cosa es que también me dijeron que en otro Dios, los judíos, y yo ahí automáticamente dije no, y no quise ir. Eh, la cosa es que yo no sé mucho sobre los judíos algunos creen en Cristo, en el mismo corazón porque los verdaderos judíos en otros mundos creen en el mismo corazón sí. o sea en el mismo hijo de Dios O sea, en, en, en, y no se llama Jesús, no se llama Josón no se llama Jesón, y nombres parecidos a Jesús en otros lenguajes en otros idiomas traducidos Jesús Okay. Entonces yo quería saber qué dios sigue, ¿no? Y estuve averiguando por aquí, por allá. Eh, Luzbel hace mucho tiempo hizo bas bastantes falsos dioses, hizo bastantes cosas como este mundo, que era un diablo azul, que lo hizo uno de los tantos Veles, uno de los tantos Bel que seguían, porque tú sabes que puso Glasbel, Glosbel, Gisbel, a todos le puso al final Bell, ¿no? excepto a, a, a, a al, al, al lobel o, o globel o no sé cómo se llama que le hizo creer a, a globel o lobel, no me acuerdo el nombre exacto, le hizo creer que él tenía poderes y era solo y él hacía maldades todo solo, creyendo que él era solo y que eran sus poderes cuando en realidad estaba dominado inconscientemente trabajando para Luzbel ok Maribel y es el más también. nuevo de los Belles, ¿no? Es el más nuevo de los Belles. Eh, pero Maribel, Maribel. No, No, Lovel o, o Globel. Okay. Lovel, Lovel o o, o Bueno, Drake Bell, eh, Tinker Bell. Bueno, entonces este yo mira mi batería ya se va a bajar entonces yo estuve indagando un poco viendo cómo se llama su falso dios porque ese sí es un falso dios principalmente. Uh -huh. viendo qué, qué onda, no ¿Qué, qué, qué, por qué sigue al Humberto, por qué siguen al mundo cuando se dice que son castos hasta que se casan, y averigüe ciertas cosas de su castidad, si la mujer no llega acá hasta el altar, la violan en el, en el cielo que van, ¿Qué fuerte. si la mujer, eh, lo, los Mondos o los un y los hombres tienen que llegar castos, bueno, no sé qué onda, qué tanta mentira, ¿no? Sí. Pero no son castos, ¿no? Pero bueno, Ana, Ana, según ellos, este, alabándose y todo. Entonces, averigüe primero quién es su falso dios. Su falso dios está en un sitio dominado por Bel totalmente, donde llegan falsos dioses y falsos cielos y gente que siguió a falsos dioses, donde han hecho planetas y han hecho un montón de, de, de, de, de ángeles, o no ángeles, seres, se puede decir, que son este, imitaciones de ángeles, hasta mutaciones, y en, ese, en esos planetas creen solamente en esos falsos dioses. Entonces averigüé cuál es su falso dios principal y se llama, imitándome a mí, porque Ajá. yo hice un grupo Mon, se llama M-O-N, y ese falso dios lo lleva donde el Coyo, y el Coyo lo lleva, finalmente lo lleva donde Luz Bol. Luz Bol. Y Luzbol sirve principalmente a Luzbel. Okay, a Luzbol como... y luego a Luzbel. Es como si fuera su alter ego, Luzbol de Luzbel. Claro, es uno de sus tantos payasos que tiene. Okay. Pero eh, tú te preguntas, ¿no? Como yo, ¿por qué lo siguen, no? Porque. Y hasta ahora no sé por qué lo siguen, si pueden seguir a Dios y llegar primero, si todo, como los árabes, los musulmanes. Eh. Tú sabes, ¿no?, que en Estados Unidos hay mucho Hitler, mucho, mucho, diré, mucho nazi. Y nazi fue una de sus tantas fundaciones o grupos que fundó eh, Hitler. Por eso están tanto en contra de los judíos. Eh, están en contra de los judíos porque el mundo entero le dijo a los judíos, dejen de hacer casas amazonas en mi país, dejen de hacer grupos en mi país, Dejen uh -huh. de llevarse la plata de mi país. Estados Unidos, Rusia, todos los países estaban igual. Eh, ellos, los judíos, dominaban el mundo. Habían dominado a los alemanes. Luego los alemanes los mandan todo el mundo sí. a eliminar a los a, a judíos y a los franceses, porque también estaban en la misma onda. Y eliminaron, por eso eliminaron varios franceses, porque Estados Unidos y todos se, se, se, se juntaron, por eso se demoraron en ganar la guerra. Por eso se demoraron en, en hacer la guerra y todo lo demás, ¿no? Eh, su objetivo era Alemania y, y, y los franceses, pero los, los de Alemania estaban en contra de los judíos por represalias, ¿no? Los tenían totalmente dominados, eh, esclavitizados y todo. Pero no, no, no, no, no, por eso vamos a, a, a darle favor a lo que hicieron, matar tanta gente, ¿no? Todo es es estorcidio. Pero estuve averiguando y los judíos sí siguen al mon, porque esos falsos dioses como el mundo, el un y todo eso llegan allá donde, donde, donde, donde el mon, pero después de morir, o sea, pasa mucho tiempo. Y después de llegar allá, que es el luzbel, es todo un área, es como decir, un cielo, mundos, es todo un sitio de luzbel. Y allá es donde están yendo. Allí es donde están yendo. Ahora tú dirás, este, ¿qué, qué, qué onda? no? ¿Qué onda? Y, y, y lo que pasa es que eh, estuvieron matando gente, revivi reviviéndola. Si no era una secuencia apreciada o adecuada o la secuencia que ellos querían, los mataban de nuevo, destruían el planeta, destruían todo el, el sistema. Y volvían a hacer lo mismo después de quemarlos, como si fueran cualquier cosa. Y acá se quisieron hacer lo mismo porque había pobreza, ma mataban y todo. Y puede ser que por ahí crean en el mismo Dios. Y no en su luzbel no en su mundo, no en sus payasos. Y lo detuvieron ángeles. Pero a la misma vez que lo detuvieron, hasta ahora intentan destruir el mundo. Y porque pueden creer en Dios... Y, y por eso ellos ya fueron ganados, ellos solos hasta se entregaron al Luzbel. Y eso es lo que está pasando. Ok, ¿actualmente siguen los, los judíos adorando a ese mon? Más que nunca todavía. ¿Sí? Y es más, las mujeres, te voy a decir, se casa una mujer, un hombre con un judío, una judía, y les cuentan el secreto, pero en un lugar privado las encierran hasta que los acepten, y si no lo aceptan, hasta las matan, las usurpan, las violan, las matan, las comparten, pero si aceptan a su falso dios como mon, o, o mondo, o coyo o, o us. ¿Me, escucha? ¿Me escuchas? Escuché voces ahí. vivo, ¿qué es tu compañero de tu roomie? no, una, una, una prima que siempre las he bueno eh... ok Está, estábamos, quiero enseñarte un, un audio que nos enviaron, que también es idioma extraterrestre eh, ok ¿puedes escuchar? este es diferente, vamos a escucharlo ¿Qué opinas de ese mensaje? Parece que es un gordoner, un gordoner, se nota que es gordo y parece que tiene sí, además es un, es un boquetrapo. ¿Un boquetrapo? ¿Qué es un boquetrapo? El mundo, yo le digo boquetrapo. Al mundo, es un mundo. Sí. Ok, entonces eso tampoco es extraterrestre, no es una risa de un, de un gordo payaso. Se nota nomás escuchando lo que es un gordo payaso trigueño. Parece que tiene sí, ok, un gordo payaso trigueño. Ok, ¿qué opinas del culto a Saturno? Dice Andrea aquí en, en los comentarios: hay astros ya. Hay astros. Con Saturno, toda esa payasa, yo te voy a decir que hay astros. Pero los astros, ¿sabes quiénes son? Sí. Todos los ya. astros. El Mondo, el el, el, Arman, el Armando, el, el Ando. Todos esos son los astros. Armando, el Adio. Mondo, Mondol, Moyol. No sé qué tanto nombre se ha puesto. Moyol, como si fuera millonario. Cosas así. Ok, y esos, esos, estos seres, eh, ¿qué misión tienen? No, engañar a la gente, trabaja Paluzbel. Trabaja para Luzbel y sí. Los también también. Paluzbel, eh, es más, este, estuvieron matando personas para, según ellos, clonar o hacer imitaciones de alguien, de Haití, de, de, de Omnis y todo. Le sacaban el, el plasma de su cuerpo, el plasma es un gas, y con el gas comenzaron a hacer a alguien y todo, y comenzaron a raptar gente y todo. Ok, el maestro necesita un espacio, <sighs> necesita un espacio a solas, pero ya, ya escucharon los Armando, los Armando, los Moyol, los Mon, los, eh, los Bell, trabajan para engañar a la gente, Taco Bell, Tinker Bell, Bebel también. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos de regreso. ¿Mondon? Bueno, la cosa es que están trabajando para los Bell. los judíos escuché? están trabajando para los Bell por completo. Okay. Eh, los masones todavía se definen, pero hay varios que trabajan para varias casas. A okay. Dios no lo conocen porque el Cristo de acá es este es anticristo, es un clon hecho por estos payasos. Sus okay. falsos dioses también son falsos dioses. Eh, no, no. no han escuchado nunca sobre Cristo ni corazón. No sé si habrá habido en uno de estos planetas cercanos algún Cristo real o algún corazón real. Solo ha habido imitaciones. Okay. Eh, todos están en los astros, son el mundo, son todos esos payasos que van llegando. Eh, no hay nadie aquí que sea exactamente de, de Dios. Hay muy pocos. La iglesia lo va a negar, va a seguir creyendo en sus payasos, dice que por tradición. Por eso lo mejor ahorita es convendarse a Dios y creer solo en Dios y dejar la Biblia, todo, porque ahora leí una Biblia de acá, que es Santa Biblia Reina Valera. Ajá. Y reina, y descubrí, sí. Y descubrí que exactamente dice final morir, morir. Entonces significa final morir, alma al infierno. Ok, eso en el es apocalipsis lo que está traducido y es lo que exactamente hace esa Biblia, eso habla en el apocalipsis en el, en el libro de Juan. No, no, no, no es que hablen apocalipsis. Yo de eh, pregunté yo qué significa esta Biblia, dice fin, morir alma, fin, infierno. O sea, eh, morir alma al infierno. Por siempre. Final, por siempre, fin y final. Es por siempre y final. Ok, entonces todos vamos a morir e irnos al infierno. No para el que se arrepiente y se entregue a Dios, ¿no? Lamentablemente, estas áreas era de morollo, M-O-L-L, O L o tres L's, o era del unton, h u n p T-O-N-O-M. Un Tom. Un Tom, sí. También un y todos esos payasos. Así okay. que todos eh, aquí estamos. Era Star, era una nave encima de un planeta donde habían miles de planetas que habían hecho naves, clones y todo. Y hasta se rataban gente del planeta. Yo devolví a la gente al planeta. Agarré la nave y la llevé para otro lugar. ¿Tú manejaste una nave? Eh, Se puede decir que sí. La, la, la nave que está encima del planeta no volaba, la hice que huele, la arreglé y todo. Metí a la gente, devolví a las personas que tenía que devolver, devolvían los animales, volvieron a, a despertarse porque los hicieron soñar en clones. O sea, ¿tú, tú manejaste una nave espacial? Siento en realidad, pero manejé la que estamos nosotros ahorita dentro. Para comenzarle divida vida, porque era solamente materia negra. Sí. Eh, me pagaron mucho sí. dinero por sacarlos del planeta. ¿Te pagaban mucho dinero por sacarlos del planeta? Sí, estaban como. Recién tenían reyes, cosas así, africanos, tenían cosas así, ¿no? Como reyes. Me pagaron dinero y. Entre todos, y los saqué del planeta. Querían que devuelvan a su gente. No devolví a los usurpadores, porque a muchos los hicieron usurpadores. Es como, los un, arca, a la como nave. un arca alienígena, ¿no? No, en realidad era una nave que hizo el, mo, el Moyol. Luego vino el Un, hizo clones dentro de la nave, hizo planetas. Él también se pusieron a apostar, a pelear, y al final terminaron siendo hermanos, dice hermanos de leche. Pero ah. bueno. Eh. Ya no están en ese planeta, están en el mar, porque había un mar ahí. Los tiré para abajo primero para que se vaya mojando. Ok, y, eso, y... Cuando, cuando volaste la nave, ¿qué, ¿qué pasajeros llevabas además de animales? Los clones, a ti, a mí, a todos, a todos los que están acá. Oh. Y me vine de otro lugar, me vine de otro lugar eh, que, que acababa de hacer, que se llama eh, hizo una canción donde Ari Yankee y la canta que se llama este, voy a poner la canción espera de ahí me vine eh, justo votaron por mí me hice presidente también ahí eh, eh, la canción se llama Bum Bum creo que se llama mm -hmm. Bum Bum <tú, tú, bú, mueve tu Bum Bum que es un lugar mágico, en realidad todos estaban con materias, con Bell, con miles de enfermedades, y, y controlaban las enfermedades y, y prácticamente eran mágicos, algunos con su propio poder, algunos le sacaron la materia a su poder, y otros eran, este, eran exactamente, este, tenían poder por la materia o la enfermedad que tenían, ¿no? Que es, todos saben que han mutado esas materias, esas enfermedades por el vel, no por el uno, por el mundo, aunque ellos le han dado más vida. Sí. Pero vamos todos por el vel, ¿no? El, el, por ejemplo, está el mundo, el, el, el, el uno, y está el negro, y nadie sabe quién es el negro, pero el ne la materia negra, los palos, todo lo que viene a ser negro, y todo eso negro es exactamente vel, ¿no? Ok, y es lo que no sabían que era el, el negro. Y imagínate: del de, de negro sacan palos, sacan más cosas, más enfermedad Y cree que está bien que yo lo controla. Okay. Y yo hice esta canción allá. ¿Tú hiciste Porque las chicas tenían. Sí, ¿tú hiciste esta la can de que es esta canción. Puedes averiguar: yo he hecho varias canciones que la cantan <tose> reggaetón, salsito. Como esta, ¿no? Más mi apellido, mi segundo apellido es Martel, ¿no? Martel. Por eso hay una parte, una parte que dice Martel. Ah, por eso la canción dice una parte Martel, porque tú la escribiste. Sí, sino que o sea, te... aparecieron, apareció un mundo mágico, que ciertas personas de mi familia Martel lo habían hecho. Entonces, cuando aparecieron, le dije Martel, así se llama el planeta Martel. Por eso le dije Martel, aparte yo me llamo Martel. O sea, tú haces canción, música, canción de reggaetón. Sí, en realidad las improviso, las pienso, las canto y luego aparecen en la radio, no sé cómo. Ah, okay, okay. Igual la salsa, igual el rock, igual varias canciones, pero esa parte no de lo que estamos hablando. Bueno, eso es lo que pude averiguar sobre los judíos. Ok, ok, interesante. Porque yo que sepa, yo que sepa, los verdaderos judíos siguen al, al Dios, al Dios verdadero y siguen al corazón de Dios, o sea, a su Hijo. Okay. y también puede uno que otro que siga al mismo eh, a, al Cristo pero estos de acá no son judíos son rusales Ok, ok, este tú podrías hacerme una canción de reggaetón por ejemplo puedo hacer muchas pero eh, no, no no es que me salga así cuando yo quiero mi, bueno hay momentos que salen y momentos que no a lo mejor luego la compones y ya que la tengas, pues nos la compartes aquí en un evento. ¿Cómo se llaman esos tres hermanos que. que ¿Cómo se llaman esos tres hermanos que, que, que son youtubers? ¿Hicieron una canción? Los polinesios. Los polinesios. A Eso le hice una canción con el grupo este, Red One. También les hice una canción a ellos mismos, puedes preguntarle. Ah, tú le hiciste una canción a los polinesios. Sí, cuando ellos, este, canté la canción, la pensé, dije, nombre Polinesio, Redone, vamos a poner eh, Polinesio. Ajá. Y ellos, por ejemplo, me cantan una o dos o tres canciones que yo hice. Vamos a poner canciones. Imagino que los conoces. Sí, sí, sí puedes preguntarle, ¿no? Si de verdad me cantan o no. Y ahí te sacas de dudas para que no digas que soy mentiroso. No, no, no, yo no yo no desconfío de usted, maestro. Igualito Dari Yankee, Don Omar. Y no es que usa que los conozcan y firmó contrato, ¿no? Pero pero sí, me cantan una que otra canción, Shakira. Eh... Hay muchos cantantes que me cantan, falsa. Ok, te cantan porque tú eres un millón. No, sino que las canciones son buenas, ¿no? Entonces se las escuchan y las cantan. Pero tú no eres mayor. ¿Qué es Mollón? No, no, no, no, yo no soy ninguno de esos dos payasos. Yo no soy ni boquetrapo ni carica. Ok. ¿Cómo te autodenominas? Yo soy muy aparte, a mí me han imitado muchas veces, eh, han querido más hasta mis reencarnaciones. Mis reencarnaciones millonarios, pobre, lo que sea, me han querido imitar este, muchas veces. Han usurpado cuerpos para imitarme, pero ninguno de ellos son un ángel real, ¿no? Son, son el pan, son, el, son reyes aquí, santos acá, señores aquí, no son nada. Ok, muy bien Pues ya vamos terminando Maestro Néstor Esta transmisión Yo creo que en otra transmisión podemos hacer este Esta es la canción Que me cantan los, los polinesios? Se llama Este festival O los, los polinesios Ah ok, esa fue la que le hizo sí y me cantan ellos me cantan otros Shakira don Omar no sé cantantes de salsa di alguien todas las canciones son mías mar de copas y también todas son mías okay. y sí pero bueno y te quería hablar sobre la iglesia católica bueno yo esa yo creo que ya en otra transmisión porque ahorita ya hemos terminado esta transmisión bueno. y para la próxima, dejamos a la, a la gente pendiente para que entre a la transmisión y hablemos sobre la Iglesia Católica, que eso va a ser bien interesante. Eh, vamos a hablar completamente de todo. Si se puede mañana, si es que tienes tiempo, si es que no tienes otra persona. Más bien, ¿cómo se llama el, el brother el brother que estuviste hablando antes que conmigo con él? Agüiz. Agüiz. Ah, Ah, uy, se averigüe ciertas cosas de él que no quiero contar, pero está haciendo... En... ¿Está siendo qué? Engañado, está siendo engañado porque hizo ciertas cosas y lo quieren matar. ¿Qué lo quiere matar? Hola, hola, hola, maestro Néstor. Maestro Néstor. Justo cuando dijo que querían matar a, a Maestro Awitz. A ver, aquí dice Awitz. Te acabo de donar mil pesos y ni caso me hiciste, ni viste las fotos de él. Ahí voy, Awitz, ahí voy, ahí voy a presentar las fotos. El Maestro Néstor se fue. Se fue el Maestro Néstor. Vamos a que a, a ver las fotos de Awitz antes de que nos vayamos. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos precisamente a ver al WhatsApp lo que nos ha mandado AWICS. Aquí está AWICS. Dice lo del escape primer día y con data pinchada. Vamos a ver lo que eh, AWICS nos mandó aquí. Oh, ahí está, miren, ahí está lo de lo que nos hablaba, de que el escape se le salió completamente. Sí, sí podemos notar ahí. Y luego viene la otra. Oh, ahí está el ventilador, este que decía Agüitz. Ah, segundo día se descompone el motor que enfría la camioneta. Y el ventilador voló, voló en pedazos. Y al día siguiente me sentí mal dos días seguidos. Aquí estamos viendo el ventilador eh, que, que también se descompuso, pero al segundo día. O sea, eso fue lo extraño. El primer día el escape. El segundo día el ventilador. Y luego vamos a ver si dice algo más, dice no, segundo día, disculpa, y, se, y después se sintió mal dos días seguidos a Witz con esto que este hombre lo estaba este molestando, molestando y molestando, y todavía hasta el día de hoy lo seguía molestando a Witz, esta persona que no sabe quién es, y, y bueno, ahí tenemos las evidencias de que sí, efectivamente le sucedió eso a Awitz. Ahí están las fotografías. ¿Dónde está Awitz? ¿Dónde está Awitz? Eh, a Awitz ya lo quieren silenciar ya casi como a Philip shader Ya lo quieren silenciar. Awitz, no te queríamos decir, bueno, es, qué bueno que estás en la transmisión, pero pues estábamos recibiendo un mensaje de que te querían desaparecer, quizá no, no crees que sea la misma persona, Awitz, la que te estaba molestando constantemente, no será esa misma persona de los Moroy que te quiere desaparecer, porque tienes a lo mejor conocimiento que a ellos no les conviene, puede ser algo así, Awitz espero que estés bien, espero que no te suceda nada malo, sigue bloqueando a esa persona, y si te sigue molestando, pues llámanos y cuéntanos también esto, para que no te sientas solo Awitz. y lo de que te quieren silenciar, pues eh, vamos a esperar a que el maestro fumólogo Néstor, nos vuelva a hablar para que nos diga qué es lo que pasa. ¿Sí, bueno? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Aguiz, ah, yo solamente te recomiendo que tengas cuidado de los Moroy, porque es lo que nos estaba diciendo. Justo nos iba a decir el maestro Néstor y se fue la transmisión. Yo creo que alguien la cortó. Le, le, lo quiso silenciar al maestro Néstor y ya no... Ya no pudo decirnos qué fue lo que pasó. Gente, ya son dos horas de transmisión. Me explotó la tacha desde hace rato. Así que es hora de que me vaya a, a descansar. Yo quisiera seguir aquí. Recuerden la eh, la entrevista con, con, con Dross. <ríe> la entrevista con Dross está en Patreon. Vayan, suscríbanse a Patreon. Eh, y pueden ver la, la transmisión que hicimos con Dross, está muy buena, gracias a todos descansen los quiero mucho ya, eh, ya me siento mal, ya estoy completamente cansado de que me tomé la medicina y ya me hizo efecto, entonces ya no estoy coordinando bien, ya directito ahorita a la cama como avioncito y pues mañana voy a tener una invitada vamos a hablar de los Moroy, vamos a hablar de las energías, vamos a hablar de que el espacio nos habla de que el infinito del lenguaje extraterrestre vamos a tener a alguien aquí hablándonos sobre esto una amiga, así que mañana tenemos transmisión igualmente eh, 10 de la noche seguramente estaremos aquí, los quiero mucho, mañana nos vemos, eh, subiré también mañana video, todos los días he estado subiendo video, vayan a ver los videos en mi canal de YouTube, déjenme un comentario eso me ayuda muchísimo un comentario, un like, una compartida, todo eso ayuda para que siga subiendo videos a mi canal de YouTube, y bueno, aquí las transmisiones también en la noche, que son de diversos temas. Los quiero mucho, descansen, buenas noches, hasta mañana.